Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. La lección para el día de hoy, la número 35. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. La idea de hoy no describe la manera como te ves a ti mismo ahora. Describe, no obstante, lo que la visión te mostrará. A todo aquel que cree estar en este mundo le resulta muy difícil creer esto de sí mismo. Sin embargo, la razón por la que cree estar en este mundo es porque no lo cree. Crees que formas parte del lugar donde piensas que estás. Eso se debe a que te rodeas del medio ambiente que deseas y lo deseas para proteger la imagen que has forjado de ti mismo. La imagen también forma parte de ese medio ambiente. Lo que ves mientras crees estar en él, lo ves a través de los ojos de la imagen. Eso no es visión. Las imágenes no pueden ver. La idea de hoy presenta una perspectiva de ti muy diferente. Al establecer tu origen, establece también tu identidad y te describe cómo realmente debes ser en verdad. La manera en que vamos a aplicar la idea de hoy es ligeramente diferente ya que el énfasis recae hoy en el que percibe en vez de en lo que éste percibe. Comienza cada una de las tres sesiones de práctica de hoy de cinco minutos cada una, repitiendo la idea para tus adentros. Luego, cierra los ojos y escudriña tu mente en busca de los diversos términos descriptivos que te adjudicas a ti mismo. Incluye todos los atributos basados en el ego que te adscribes, sean positivos o negativos, deseables o indeseables, halagadores o denigrantes. Todos son igualmente irreales porque en ellos no te ves a ti mismo con los ojos de la santidad. En la primera parte del periodo de búsqueda mental, probablemente pondrás mayor énfasis en lo que consideres son los aspectos más negativos de tu autopercepción. Hacia el final del ejercicio no obstante, es probable que lo que venga a tu mente sean los términos descriptivos más auto Trata de reconocer que no importa en qué dirección se inclinen las fantasías que albergas acerca de ti mismo. En realidad, las fantasías no se inclinan en ninguna dirección. Simplemente no son verdaderas. Una lista adecuada para la aplicación de la idea de hoy, la cual no ha sido seleccionada conscientemente, podría ser ¿Me veo a mí mismo? Como alguien del que otros abusan. Me veo a mí mismo como alguien que está deprimido. Me veo a mí mismo como un fracaso. Me veo a mí mismo como alguien que está en peligro. Me veo a mí mismo como un inútil. Me veo a mí mismo como un vencedor. Me veo a mí mismo como un perdedor. Me veo a mí mismo como una persona caritativa. Me veo a mí mismo como una persona virtuosa. No debes pensar acerca de estos términos de manera abstracta. Se te ocurrirán a medida que te vengan a la mente diversas personalidades, situaciones o acontecimientos en los que tú figuras. Escoge cualquier situación en particular que se te ocurra. Identifica el término o términos descriptivos que consideres pertinentes a tus reacciones a esa situación y úsalos para aplicar la idea de hoy. Después que hayas nombrado cada uno de ellos, añade lo siguiente. Pero mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Durante las sesiones de práctica más largas, probablemente habrá intervalos en los que no se te ocurra Nada en particular. No te esfuerces en pensar cosas concretas para ocupar dichos intervalos, sino simplemente relájate y repite la idea de hoy lentamente hasta que se te ocurra algo. Si bien no debes omitir nada de lo que se te ocurra durante los ejercicios, no se debe sacar nada a la fuerza. No se debe usar ni fuerza ni discriminación. Tan a menudo como sea posible, en el transcurso del día, aplica la idea de hoy a cada atributo o atributos que te estés adjudicando en ese momento, añadiendo la idea en la forma indicada más arriba. Si no se te ocurre nada en particular, repite simplemente la idea en tu interior con los ojos cerrados. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Y nos dice David, hoy nos estamos abriendo a identificarnos con la santidad. Y se nos recuerda que crees que formas parte del mundo donde piensas que estás. Eso se debe a que te rodeas del medio ambiente que deseas. De manera que todo lo que se percibe, todo el medio ambiente, se basa en pensamientos sobre el lugar donde piensas que estás. Esta es una imagen que está siendo protegida. Es una imagen en la mente. Forma parte del medio ambiente que aún está en la mente. Las ideas no abandonan su fuente. Cuando la mente percibe un mundo fragmentado, está mirando con los ojos de la imagen. Cuando recurrimos al Espíritu Santo para que nos dé visión, el mundo se ve de una manera completamente diferente. Y hoy introducimos el pensamiento de la santidad. Soy muy santo. En el texto, en la sección 6, El tiempo y la eternidad, del capítulo 5, nos abrimos al contraste entre el tiempo y la eternidad. Este es un contraste que necesitamos que nos enseñe muy claramente el Espíritu Santo. Porque no puedo ser un ser del tiempo y a la vez un ser eterno. Tiene que ser lo uno o lo otro. Y el Espíritu Santo, Jesús, nos están recordando que somos seres eternos. No fuimos enviados al tiempo. Dios no nos puso aquí en el tiempo. Esto fue un deseo y fue una elección. Jesús nos ha dicho en la lectura del capítulo 5, Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad, y por consiguiente, crees estar en el tiempo. De manera que, una vez más, Dios no está implicado en ningún trato injusto. La creencia en la victimización siempre implica al ego, un deseo de separarse, una decisión de separarse. Y muy dulcemente, Jesús nos recuerda. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. Tú no perteneces en el tiempo. Tu lugar es únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Aquí es donde entra la santidad. Un ser eterno es santo. Un ser eterno no puede ser cambiado. El amor es constante. El amor no tiene ningún opuesto. El amor es eterno. Y entregarnos a esta santa, pura y bella idea es realmente una invitación al Espíritu Santo. Una invitación que dice... Enséñame quién soy. Revélame mi inocencia perfecta. Revélame el amor perfecto, la alegría y felicidad perfectas. Ayúdame a recordar que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Ayúdame a recordar que mi mente no ha sido violada. Soy tal como fui creado. Soy santidad. La alternativa a la santidad no puede existir. Podemos llamar esa alternativa miedo o culpabilidad, pero esto es el ego. Esto es la nada. Esto es la identidad falsa. Esto es el yo impostor que nunca pudo o podría ser. Y mientras observamos nuestros sentimientos, si hoy notamos alguna culpabilidad, recordemos lo que se nos ha dicho en la sección 6, el tiempo y la eternidad, que los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Ellos inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. Se nos está mostrando tanto la imposibilidad del tiempo lineal y también que la culpabilidad y la percepción de que el tiempo es lineal están completamente conectados. El ego intenta fabricar una sensación de continuidad por medio del tiempo lineal. Siempre está intentando copiar algo del cielo, en este caso la continuidad. Lo eterno es continuo, la eternidad es continuidad. Pero el ego intenta garantizar que el futuro sea igual que el pasado y darse a sí mismo una falsa sensación de seguridad, creyendo que no te puedes escapar de un plan tan minucioso, un truco tan elaborado como el tiempo lineal. Pero en términos del escape, Jesús dice, pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece la continuidad de la eternidad a cambio. De manera que hoy, mientras aceptamos nuestra santidad, estamos simultáneamente intercambiando la culpabilidad por la dicha, la perversidad por el amor y el dolor por la paz. Nos estamos permitiendo a nosotros mismos que nuestra voluntad sea desencadenada y que nuestra voluntad sea libre de ser una con la voluntad del Padre para conocer nuestra felicidad perfecta. Esta es la oportunidad más maravillosa para cambiar las ideas sobre nuestra mente. Para admitir que yo estaba completamente equivocado en la manera de percibirme a mí mismo en el tiempo. Estaba completamente equivocado sobre todos los sentimientos que parece que tengo en el tiempo. Y para abrirme de par en par a que se me enseñe la verdad de mi identidad en Dios. Mi identidad como el Cristo vivo. Así que practicamos con nuestra lección del día. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo.